Corrí al encuentro de la muerte. No quise más vivir al saber de tu traición. No quise más vivir al saber de. De espaldas me engañaban. Hasta que todo sea perdido, nadie valora lo que tiene. Hasta que todo sea perdido. Espaldas me engañabas. Y tú, y tú, y tú. A mis espaldas me engañabas. Felicidades, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidas. Para mí de verdad un placer. Sí, a Teresa y a todas, por favor. Muchísimas gracias. Y, y qué les puedo decir. Grupo Bolivia con 35 años. El año pasado, ¿no? Este año hemos cumplido 35 ¿Este Ah, oh, perdón, el año pasado, no, el estamos 6 todos de agosto, bien, agosto el... Claro, <risa> sí. Claro, ya y sí, año 35 años Vamos a los 36 años de, de Y mucho musical, más, me sí. imagino Muchísimas gracias, ahí? quiero agradecerte infinitamente por darnos este espacio Para poder pues comunicarnos con nuestro público Presentar lo nuevo del Grupo Bolivia Acabamos de recién sacar este, estos dos temas Estos dos, dos temas para poderlo. Te venir a estrenar título, ¿no? es El tema Te Amé oh, Y el lindo. otro también que hemos venido a estrenarlo para todos ustedes con todo cariño niños queridos en hermanos sí con lo que sabe moda que nos gusta bailar claro. qué lindo cómo les ha recibido todo este tiempo porque son ustedes un grupo que ha roto esquemas eh, en la década de los 80 cuando empezaban y miren cómo se han ido consolidando reconocidísimas sin duda alguna y, y, y la gente las sigue siguiendo no todas las personas gracias a dios sí tenemos la satisfacción de decir pues que el grupo Bolivia ha sido el primer grupo femenino uh -huh. en nuestro país hace 35 años atrás no existían grupos de mujeres que se atrevan a hacer música. Claro, decían que los hombres que, estaba ya, eso. y ya? nuestra nuestra sociedad era muy conservadora, nuestros padres peor, no nos dejaban salir, y que una mujer esté agarrando una quena, una zampoña, un charango, era pues, oh era terrible, entonces eh, para nosotras ha sido un poco difícil el comienzo del, del Grupo Bolivia, más que todo para Teresa, que es la directora del grupo empezar con este proyecto, ella está a los 35 años con el grupo yo, yo llevo 30 años cantando a con ver. el Grupo Bolivia Vamos con Teresa gracias, precisamente bien, Teresa, ha sido un gran eh, un gran emprendimiento, reto y mostrar al, al país que sí las mujeres pueden incursionar en el folclore y mira, ahora tenemos muchos, pero quiénes empezaron y con qué fuerza y ¿Qué nos puedes contar, querida Teresa? Bueno, gracias. Eh, yo pienso que a todo esto viene y tiene un sentido muy importante, ¿no? Nacido a la labor musical, a la actividad musical, mm -hmm. un 6 de agosto de 1983. Sí. una de las razones para llevar el nombre de nuestra patria y pues muchos, muchos motivos, ¿no? El ponerse a, a romper tal vez eh, eh, retos eh, importantes, primera mm -hmm. vez que ven a una mujer, a una dama, ...interpretando los instrumentos aerófonos... ...en ese tiempo ha sido totalmente... ¿Qué ...un le decía? desafío grande. ¿Qué le decía bueno, yo en principio he comenzado con estos instrumentos... Uh -huh. ...era difícil porque hay ciertas cosas... De, ...que conservan las familias... ...y que en la época decía que solo los varones... ...podían interpretar... ...en caso de que una mujer, una dama... ...haga, interprete esto... ...tenía pues consecuencias... ...claro es parte también de lo que es las, la... la qué sé yo, las creencias más que todo, ¿no? Pero no ha sido nada imposible porque somos también el primer grupo femenino en salir eh, fuera de las fronteras, en, en este caso Europa, 13 veces hemos visitado Europa, hemos estado en el Asia, en Norteamérica... ...y muchos otros lugares, gracias, ¿sí?, donde hemos podido recorrer y, pues, representar siempre a la... ...en, en su principio a la mujer eh, boliviana y después ya los años nos han dado la posibilidad de que nos denominan... ...que somos la representación de la mujer latinoamericana en este caso. Obviamente, pues, muy, sí. ya le voy a hacer una bien. consulta, Teresa. Mira, 35 años, la directora empezaba con todo ello... Y siempre eh, los primeros años, me imagino que costó, hay anécdotas que, que le marcan la, la, la vida a uno y le dan esa fuerza, me imagino, para seguir y mire, estamos cumpliendo más de 35 años. ¿Qué es lo que le marcó? ¿Qué le gustaría compartirnos, Teresa? Bueno, compartir algo importante. En el año 83, uh -huh. en la década de los 80, 90, creo que había más compañerismo entre los mismos músicos uh -huh. y es así que debo todo esto a, al apoyo que me han brindado los grandes compañeros como es así Mejía, intérprete en Sabia Andina de los Vientos, hablamos de Raúl Muriel de Proyección, y un gran maestro como es eh, Ulises Hermosa, quienes han incentivado para que tanto el grupo como yo podamos seguir adelante. Y una algo anecdótico que es que siempre lo contamos, creo, es, eh, bueno, hemos viajado a Europa, a Francia, y hemos sido sí. invitadas para poder participar en, en una... Eh, animación en una premiación en Cannes. Uh -huh. entramos al lugar es en Mónaco uh -huh. y bueno, estamos con el traje típico del Norte Potosí y nos dicen ustedes pertenecen a alguna película y no bueno, no sabíamos cómo salir del paso porque nos habíamos equivocado de, de dirección y de sala y decimos sí somos de Ucamau y bueno, mucha gente también conoce se equivocaron de sala <risa> Y como estábamos con el traje típico, te hablo del año 90 exactamente, donde no había mucha <risa> tecnología, y pues estamos con eso, ¿no? Y cosas así que nos han pasado, el grupo, llegó el Papa Juan Pablo II a Bolivia, uh -huh. hemos cantado la serenata... Y lo digo, soy católica, la dicha de poder besar el anillo que él tiene, pues muchas cosas, muchas cosas importantes. Qué lindo, Teresa, qué lindas experiencias. ese es el Grupo Bolivia en nos obviamente. 6 de agosto de 1983. Así es, así nacemos ahí, eh, ahí en conectado. la localidad de Copacabana, Ajá. Eh, pues bendecidas también por nuestra madre la Virgen Santísima de Copacabana, patrona de nuestro país en este caso. Claro que sí, querida Teresa. Vamos a ir conociendo así muy rápido, por favor, para que se vayan presentando. ¿Cuánto tiempo ya y, y cómo se sienten de estar en el grupo? Muy buenas tardes. Bueno, simplemente de muy agradecida con Dios, con la vida, uh -huh. por estar, pertenecer a esta familia tan hermosa, que al final creo que damos todo el cariño representado a nuestro país. Y haciendo todo lo mejor que, que podamos como mujer, como porque es algo complicado. Somos madres también, uh -huh. pero la pasión y el amor siempre está ahí. Y sí. se dan el tiempo de ser madres claro y sí. estar con la música y trabajar. Sí, es cierto, y, pero ahí está la pasión y el amor y siempre vamos, mientras Dios nos permita, vamos a seguir ahí. Qué sí. lindo. Por favor, también. Uh -huh. Bienvenida, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, eh, muy gustosa de estar acá y poder compartir la música del Grupo Bolivia. La verdad, muy contenta de estar en el grupo ya con, breve, con algunas pausas. Ya... Ocho años, ¿no? En el grupo. Entre um, que va y viene, dice. Sí, efectivamente, <risa> así como en algún momento lo mencionaban, Siria, Teresita, o sea, somos madres okay. y, y ya nuestros hijitos ya ahora ya están grandes y es un gusto poder retornar nuevamente a la segunda familia y ya con los retoños ya igual apoyando. Y le sigue, ¿no? Le sigue a la mamá. Así es, igual ahí, eh, si me permiten, igual claro. aprovechar el día de ayer, era justo en día de San Valentín, cumpleaños de mi princesa, ya 11 años, como el tiempo ha pasado, y, y ver que mi muñeca ha crecido justamente dentro de la familia, ¿no? Qué lindo, y, y felicidades. felicidades. Felicidades, ¿no? De alguna pasan el micrófono, vamos a por este lado también, saludar y darle la más cordial bienvenida, es un gusto que nos acompañen. Ah, bueno, para nosotros es un gusto la noche, al día. Eh, queremos saludar a todo el público y agradecer, ¿no? Por esta, por este espacio que nos que nos brinda. La verdad es una emoción porque son temas que recién van a salir, en realidad para la venta van a ser recién presentados. Pero obviamente los medios de comunicación y el público que en toda Bolivia sigue sí, al Grupo Bolivia es, es el es el. Participante importante también de todos nosotros, entonces el respeto que nosotros le, le damos y, y ellos se merecen es muy importante, es por eso que, que también hemos querido estar acá en la noche al día, que es bastante importante. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, Siria, para despedirnos. Eh, estamos mostrando un poquito de esa live, decía, ¿no? Sí, efectivamente, es este ritmo que está tan de moda ahora, esta, este tema que me pertenece en Letra y Música, espero que les guste. Yo sé que a muchas chicas les va a gustar y se van a identificar. A ver, ¿cómo es el título? ¿Cómo, ¿Cómo es el título? Vete de mí. Obviamente. aquí <risa> se Con ello nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan junto a la programación de Aviela Televisión. Y aquí está el grupo. Grupo Bolivia y este tema en Ritmo Salay. Vete de mí, los dejo. Ya no volveré a llorar de sufrir por el dolor de tu traición, que está matando a mi corazón. Vete de ti, vete de aquí. Y no volveré a llorar de sufrir por el dolor de tu traición, que está matando a mi corazón. Te votaré, te humillaré, te haré sufrir todo lo que lloré.